Irache, Momoitio, Guernica, Co. Baquearen Museo, Co. Susendaria, Wilmar, Botina, Boti, Colombia, Agroarte, El Carte coquideak, Gorputz, Gramaticalac, Cuerpos Gramaticales, Iseneco, Equimen, Batena, Urqués, Penegindute, en Museo. Agroarte el Carte A, Medellín, Irico, amairugarren Comuna Edo Comuna, Trececo, Necasal, munduko Hip Hop, mugimendua da. Gernika Lumon, urriaren Hogeta Irutico, Hogeta Sorcira bitartean, Arte etabaquearen, Saspiga Rengiarduna dietal, Gorputz Gramática Lagiseneco, Performance A, Burutu Agroarte y Seneko el Carte eta Mugimendueta Performance en Hip hop, cultura, artea, eta memoria históricoa, na ditu tu proyecto onek. Medellinen, amayrugaren, comunan, Gertatutako indarkeria, sarraski, eta erio ez es eta lurpean, geratutakoak memoria histórico al Berlandatzeko Edo, Berpisteko. Katarsia, eta desverdiñen arteko, el eta el sustatuz sustatus. Irache Momoitio, eta Wilmar, Botinak. Azalpe gehiago. Eta urten ez bakarrik gernikago goretu eskulturetzea eta musea, baita bakeola ere, e, Bilboko bakeola zentroa ere, e, parte hartuko du antolatxeile bezala arte eta bakearen jardunaldi hauetan. E, jardunaldi hoien gaia edo Street harta izango da, eh? E, grafitia, que tal vez te motaba teco caleta diren performance ac, eta horretarako retaraco, ez que es ron inglis, beko era tipo de torre den sengodén, baña siur de performance oso es verde, un era bat egingo dugula e, colombia ticket, torridén e, tal de onekin, cuerpos gramaticales de da performance eh? E, Aste osoan zehar, urriaren amaieran, azte osoan zehar bereik bilbodo nosti eta gernikatik ibiliko dira e, eskoletan eta bar parte hartuz. Eta e, azkenengo biegunetan gernikan izango da eh? eta orain kontatuko dugu berak pizkatxo bat e, zertan datxan korpos gramatikales eta zer den agro groarte. Etorrida acción eh, prestachera de eh, bueno Barcelona neingo da cuerpos gramaticales ere baita garnican, orduan aprovecha hemen dagoela, da gola, bailo vichen e izan interes garria y sandaite que la vasu berri. Y Agroarte nace como una forma de resistencia frente a los hechos que ocurrieron en Comuna 13 Medellín es sí, que en el 2002 hubo una arremetida militar contra la población civil eh, con armas de, de largo alcance, largo y corto alcance, con más de mil hombres arremetiendo un 16 de octubre eh, contra eh, la Comuna 13 de Medellín, cierto, un poco para tomarse o quitarle eh, territorio a la insurgencia. Eh, y tomarse unos territorios también por otros actores armados del de lugar. En, estos, en esos hechos, eh, más de 300 personas fueron desaparecidas, 72 personas eh, murieron. Y bueno, eh, hechos eh, fueron cuatro días de operación, Operación Orión, 16 de octubre, que dejan como resultado... Eh, un sinfín de violaciones a los derechos humanos entonces nosotros a partir de eso empezamos a hacer algo que se llama agroarte que es somos un puñado de sembradores y sembradoras del territorio utilizamos el agro eh, la agricultura como una forma de, de resistencia pero también como una forma de hablar de nuestro territorio y utilizamos el hip hop hip hop agrario como una forma de de, de hacer relato de ciudad, de hacer relato de país y hacer relato de mundo. Es así que eh, tenemos, les voy a dar como una frasecita, un, un, un, sí, una frase que nos, que, donde hablamos del territorio, pero también hablamos del hip-hop, y es el hip-hop es calle, debajo la calle hay tierra, y la tierra contiene nuestra historia, nuestras duchas y nuestras memorias. Entonces, eh, y cuando entendemos nuestras luchas, nuestras historias y nuestras memorias desde la tierra, desde esos aprendizajes, entendemos que una planta también nos habla de, de un territorio, nos habla de un barrio, nos habla de una familia, pero también entendemos que somos eh, territorios, ciudades, países, fracturados por, por esos acontecimientos históricos de la violencia o esos acontecimientos históricos de la vida y del desarrollo. Es así que nos apostamos y le apostamos a unas relaciones eh, diferentes en el territorio y, y entendimos que hay que hacer catarsis, hay que hacer catarsis individual y catarsis colectiva en los lugares. Yo soy Cuerpos Gramaticales. Yo soy Cuerpos Gramaticales. Yo soy Cuerpos Gramaticales. Yo soy Cuerpos Gramaticales. Yo soy Cuerpos Gramaticales. Soy cuerpos gramaticales. Somos el reflejo de las sombras sin luces. Bóveda celeste de una noche sin luna Solo a veces recordar la penumbra de la ausencia de retinas De ojos llorosos, tras la bruma se encuentran mis rimas No han parado, son sollozos, reflejo realidad En ruinas airosos y preguntan mis manos Cansados de empuñar las canciones El pueblo llevará en consignas, son acciones Afiladas a pretuja contra el pecho, la soledad de hecho en la fuerza de las gentes que nada tienen Perder da lo mismo y por eso no temen, ya no temen a las alturas de la vida ya no hay sin caminos, los destinos, recuerdos del futuro recorrido, más ideas, experiencias, pero no más que la niñez, es por ello, es por ello, que jugando sin obediencia, ser vivo la herencia, aunque la muerte que recordar los caídos, paciencia, sigue rodando los radares de la vida, librando batallas.